¡Será, mira! Sí. Bendito Klaus, lo logré. Concurso académico patrocinado por Combustible Bomb. <risa> ¿Estás en el equipo? El torneo es en Tilbert, una semana libres de escuela. Felicidades por ser elegidos para nuestro equipo de séptimo grado. Ustedes cuatro representan las mentes más especiales de su clase. Milo Kamalani, enciclopedia de datos inútiles para concursos. Dieter Leatherhouse, grandes conocimientos de alimentos y accesorios alimenticios. Nikki Little, sorprendente. Y Pepper Ann Pearson. Porque por una semana no tendré que lidiar con ninguna de tus locuras. ¡Espera! ¿Ah? ¡Pon atención! ¡Oye! ¡Soy sustituta! ¿Tendré todos los gastos pagados en el viaje a Filbert sin trabajar? Ya que nuestra entrenadora para concursos, la señorita Ford, está... Uh, <coughs> ...descansando en la clínica. Yo puedo brillar. La señorita Bladar se ha ofrecido a sustituirla, así que... ¡Adiós! Muy bien, van a estudiar aquí en lugar de ir a su clase de gimnasia durante un mes. Si me necesitan, estaré en Javanuez haciendo expresos. Espere, ¿quién será el capitán del equipo? Tú eres niño, no te lastimes. Mm. Oyeron a la profesora. Depende de mí moldearlos de basureros a tractores de trivia. Sí, mailo, sí, mailo, sí, ma... Mm. es Rumania, población 1.900.000. Ah, Frankfurt, Alemania, lugar de origen de la salchicha. Mm. ¿Sabían que Filbert es en donde está el Museo Nacional de los Rizos? Este autor francés es conocido por sus historias cortas como el Collar y Mademoiselle um, Fufi. ¿El Señor de los Cuentos, John Grisham? <ríe> ¡No, no, no! ¡Es de Guy de Maupassant! ¡Al suelo! Ah, ¡Hagan uh, ¡Uno, dos, no, tres, no. cuatro! Pepper, al menos finge estudiar. Me haces quedar mal. Claro. Ustedes son el tractor y yo el neumático mm. de repuesto. ¡Uno! Uh, Así oh. oh. tengo que viajar ¿Mm? con otro estudiante sudado... Lino, define mitosis. Ay, no. Bien, vamos a jugar un juego que mi madre me enseñó llamado El que hable durante el viaje viaja en el maletero. ¿Entendido? Pero aún tenemos que trabajar mucho. Mm -hmm. Bien, recuerden, si sienten nostalgia por su hogar, ahoguen sus llantos con su almohada y no los escucharé en la habitación de al lado. ¿Mm? Adiós. Bienvenidos al concurso académico Bomb Patom, patrocinado por combustible Bomb. Yo soy Bomb, la bomba de gasolina amigable. Este es el procedimiento. Dos días de eliminatorias, los ganadores se quedan, los perdedores se van. ¿Ustedes quieren ser perdedores? ¡Oh! Pues la mayoría lo serán. Solo dos equipos llegarán a la final. Un torneo de dos días será televisado en el prestigiado canal 96. ¿Televisado? ¿Quieres ir a los jardines colgantes de Filbert esta noche? Así que buena suerte, cerebritos. ¡Vamos, boom patón! Uh -huh. yeah. uh -huh. Una pequeña ayuda, por favor. ¡Solsticia de verano! Gloria Steinem. Filete con tocino y salsa vienesa. <risa> <risa> ¡Una cantante de Broadway! Tina Rivera! <risa> ¡Llegamos a la final! ¿En serio? ¡Claro que sí! En los campos de trigo de Walnut, los cuatrillizos Grimet han pasado cada día de sus 12 años estudiando Trivia. ¡Anaís, Mim. ¡Preparándose por el último desafío! ¡El concurso académico bombato ¡Así que no cambien el canal! ¡Y fuera! ¡Alejen esta cosa de mí! Al aire. Primero de Nuestra Señora de Walnut, el fantástico fenómeno de los cuatrillizos Krimet, tan adorables. Y de la Escuela Media Hazelnut, unos niños. ¿Oh? Aun cuando más de mil espectadores estarán pendientes de cada una de sus palabras, fijan que no los ven. ¿Más de mil? Este autor es conocido por trabajos como El Collar y Mademoiselle. ¡Nikki! ¿Estás bien? Oh, oh, ¡Nikki! Niña sustituta, entras. ¡Vuelve aquí, Nikki! ¡No seas cobarde! Categoría Presidentes de Estados Unidos. Este presidente fue el primero... ¡George Washington! No, este presidente fue el primero que tuvo una conferencia de prensa en Televisión Nacional. Dwight Eisenhower, <risa> 34º presidente, electo en 1952. ¡Segura de que ya superaste el pánico escénico! Estarás bien mañana, ¿cierto? ¡No hay mañana, Pepper! ¡Estamos perdiendo el concurso! ¡Y tú no has sido de ayuda! Oye, sé que no he sido la mejor sustituta, pero tal vez mañana con su ayuda Disculpa, pueda... Disculpa, pero no hay modo de que puedas aprender suficiente en una noche para que ganemos. ¡Se acabó! Pepper, eso no sirve. ¿Quién lo dice? Estudiaré toda la noche y mañana ganaremos este tonto concurso. Vamos, muchachos, ¿qué dicen? Otra vez, Pepper. ¿Qué desorden del intestino descendente? Yo No puedo, es demasiado. No sé nada de esto. Ah, si sí lo sabes, lo viste en el laboratorio de ciencias o en clase de historia y tu cerebro lo archivó en un espacio especial para concursos. Recuérdalo. Tú no entiendes. ¿Quién es ese espacio con canciones de moco flamenco? ¡Concéntrate! Como capitán del equipo, no descansaré hasta que hayas archivado cada respuesta en tu cerebro. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! ¡Claro que puedo! Tiene que haber un mejor modo de organizar estas cosas. ¡No hay tiempo! ¡Haz espacio! Deshazte de todo lo que tengas! ¿Quién puso esta basura de Filbert aquí? ¿En verdad necesitas saber cómo atarse los zapatos? <risa> Ay, ¡Cerebro congelado! ¿Lenguaje internacional? ¿Nombre vulgar del manatí? Vaca de mar ¿Cirugía láser del ojo? ¡Keratotomía radial! ¡Mailo, Milo, Milo, es un milagro! ¡Estuve bien! ¡Lo hice! ¡Aprendí lo de meses de estudio Ajá. en una sola noche! ¡Soy la reina del aprendizaje! ¡Bienvenidos al concurso académico! No, todavía no. Nuestra primera categoría: enfermedades, desorden del intestino decente, disentería. <risa> Aparato respiratorio submarino autónomo. Ahora fobia. Sí. <risa> Vasco de Gama, amor. <risa> y el equipo de Hazel no ha empatado a los fabulosos Cuatrillizos Grimmett. En un momento más, la última pregunta. Lo estás haciendo bien, campeona. ¿Cómo estás? Bien, pero... me está comenzando una jaqueca. Es demasiado trabajo. ¿Qué ocurre? Me está dando claustrofobia. ¡Me estás enloqueciendo! Nuestra última categoría, Cultura Popular. ¿Quién es el solista del famoso grupo de rock, Moco Flamenco? ¡Ajá! ¡Fácil! La respuesta ganadora es... Ah, esperen un poco, yo lo sé. Claro que lo sé. ¡Ajá! ¡Te odio! ¿Dónde está la sección de Moco Flamenco? ¿La quité para hacerle lugar a la física nuclear? Tenía que acomodar todo esto, yo solo... ¡No lo sé! Así que después de todo, la victoria es para los fabulosos Grimmets. ¡Mic Moco! ¡Ay! Oh, ¿Cómo pude olvidar eso? Tranquila, Pepper. Una vez hasta yo olvidé mi nombre. Así que le dije a todos que empezaran a llamarme Milo. Tu nombre es Milo. Sí, ahora lo es. ¡Tomen el premio del subcampeón! Pepper, hemos jugado durante horas. Extraño a mi familia. No esperaré hasta el último minuto el próximo año. Vamos a jugar todos los días y ustedes son mis testigos. Nunca estudiaré así de nuevo. Ah, por cierto, ¿estudiaste para el examen de ciencias de mañana? ¿Examen? ¿Mañana? Olvídalo, 14 horas para memorizar 32 capítulos. Volver a estudiar así es suficiente. Yo renuncio. ¡Ah!